va sobre mañanas imparables. Y además tengo el honor de estar aquí con uno de mis grandes maestros, una persona con la que aprendo diariamente, que me inspira, que además creo que en otra vida ha podido ser mi padre, mi hermano o incluso mi hijo, y es José Carlos Torres. Bienvenido, José Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy muy bien. El honor es mío. Es recíproco todo lo que dices. Eres también un maestro para mí. En otra vida no sé, pero aquí somos más bien hermanitos, amigos. Y bueno, pues eh, lo primero también, daros las gracias de parte de la humanidad por esta iniciativa porque necesitamos proyectos como este y nada, pues encantado de poder aportar mi granito de arena. Pues muchas gracias, Carlos. Yo la verdad es que me he preparado un pequeño contenido inspirado en, en un libro que además nos leímos a la vez con el grupo de, de imparables que comenten en el primer capítulo de, de esta sección de esta temporada y que el, el libro es de Robin Sharma y se llama El club de las cinco de la mañana. Este autor también es autor de be del bestseller El monje que vendió su Ferrari, que a lo mejor os suena un poquito más. Y Entonces voy a hablar hoy sobre, sobre la rutina de mañana, ¿no? lo importante que son los hábitos. Y el primer punto es por qué es importante levantarnos pronto, ¿no? por qué es importante tener hábitos imparables por la mañana. El primero es porque nos aumenta la fuerza de voluntad. Como haces una cosa, haces todo. Entonces si te inspiras a levantarte pronto, a hacer hábitos de mañana, probablemente cumplirás lo demás en tu vida que te propongas. El segundo punto es desarrollar el músculo de la disciplina personal y además lo importante es que genera rutinas, genera satisfacción propia y además aumenta el, el autocontrol porque la victoria… Requiere de constancia y perseverancia. Pero claro, esto no nos lo enseña, nos enseñan a vivir cómodos, ¿no? Y, y no es nada fácil, no es nada fácil coger y decir, oye, me voy a levantar una, dos, tres horas antes. Me voy a levantar y voy a salir a correr, voy a leer, voy a meditar. Claro, porque no estamos acostumbrados, no es romper con, con lo establecido, ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo surge o cuál es el ciclo habitual de los hábitos, no? Pues el primero siempre es el detonante, el clic, ¿no? Esta palabra sé que le gusta mucho a José Carlos, ¿no? Es, es oye, rompo una creencia previa y me di cuenta que a lo mejor todos los millonarios, y no hablo de millonarios de dinero, hablo de millonarios emocionalmente, espiritualmente, de repente te das cuenta de todos se despiertan a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana y dan un paseo. Y tú dices, ostras, pero si me levanto a las 9, a las 8 y media pasaría a trabajar, ¿no? Pero quiero llegar a ser como ellos, pero estoy dispuesto a pagar el precio para llegar a ser como ellos, ¿no? Porque en toda la vida hay que pagar un precio. Pues el primer punto de cualquier etapa para crear los hábitos es el detonante. El segundo es el ritual, es el hacerlo diariamente, el no parar, ¿no? Esto no para porque nadie lo para, de que sí o no, pues que no pare, y no pare depende de ti. El tercer punto es la recompensa, claro, porque es que es duro, pero todo precio tiene su recompensa. Cuando llevas un tiempo construyéndote unos hábitos de mañana, la recompensa que ves en cómo te sientes más en paz, emocionalmente, corporalmente, y luego empiezas a cumplir más objetivos de los que te has planteado, ¿no? Pues llega la recompensa. Y la cuarta etapa es, como estoy cumpliendo, como tengo esta recompensa, pues repito, ¿no? Como un buen vino, como un buen plato, ¿no? Repito, pues esto es igual. Muy bien, Alfonso, muy bien, José Carlos, estas son las etapas, ¿no? Pero, claro, ¿cuántos días se necesita para, para crear un hábito, no? Pues aquí en este libro te dice que se necesitan 66 días. Claro, es duro, ¿eh? Porque normalmente somos escuchar 21 días, 33 días, ¿no? Aquí subimos la apuesta a 66 días, poca broma, ¿no? Y esos 66 días vamos a dividirlos en tres etapas. El primero es la fase de destrucción, 22 días, romper con las creencias. Los siguientes 22 días es la implementación y los últimos 22 días es la integración. ¿no? Vale, Alfonso, yo todo esto es teoría, voy a seguir con la teoría porque después voy a, voy a preguntar al maestro José Carlos, maestro para mí, de un poco cómo pasar la práctica. Pero por último, muy bien, Alfonso, yo me levanto una hora antes, ¿y qué hago? ¿No? Yo me levanto, muy bien, ¿y, ¿y qué me voy a poner a hacer? ¿Me, ¿Me pongo a meterme en internet? No, no. Vamos a dar una propuesta de en esta hora, ¿vale? Vamos a considerar que solo tenemos una hora, ¿no? ¿Cómo dividirlo en tres fases de 20 minutos cada una? La primera es moverte, ¿vale? Aquí dicen que lo más importante es moverte, yo lo estoy practicando, ahora José Carlos contará nuestra experiencia personal, la suya, pero aquí lo que te dice es 20 minutos de moverte, de hacer ejercicio intenso, de sudar, de hidratarte, de respirar profundamente, ¿para qué? Para generar más concentración. Más productividad, más optimización, para tener más energía, menos estrés y más longitudidad. O sea, para vivir más tiempo. Los siguientes 20 minutos es reflexiona. ¿Qué reflexiona? Pues reflexiona es escribir un diario, es meditar, es planificar el día, es orar. Creas lo que creas, es contemplar. ¿Y para qué? Porque genera mayor gratitud, mayor consciencia, mayor paz, mayor positividad, mayor creatividad y mayor rendimiento ¿vale? tenemos la fase número uno, moverte la fase número dos, reflexionar ¿y cuál es la fase número tres, Alfonso? es la de crecer ¿y crecer qué es? pues crecer Yo la verdad es que yo soy una persona bastante bajita creo que crecer físicamente lo tengo un poco más complicado ¿no? no se refiere a nada de esto, se refiere a crecer mentalmente, a crecer espiritualmente ¿cómo? revisando tus objetivos leyendo libros escuchando audiolibros, escuchando podcasts como este por ejemplo, no sé cuándo estás escuchando esto, pero si te planteas una vez a la semana despertarte pronto para, entre muchas otras cosas, escuchar este podcast, no sé, es una propuesta, o incluso estudiar, hacer cursos online, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar tus ingresos. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver esto? Pues cuanto más creces, mayor conocimiento tienes y por tanto más ingresos puedes generar, ¿no? Estamos en la era del conocimiento, hace tiempo que terminó la era industrial, para tener mayor dominio de tu ámbito, para crecer personalmente, para aumentar tu inspiración, ¿no? Y una de las propuestas que te hace que me parece muy interesante es que cuando plantees levantarte pronto, es que elimines toda la parte tecnológica de tu habitación. ¿Por qué no te compras un despertador de cuerda? Como hacían nuestros padres, como hacían nuestros abuelos, ¿no? De estos que suenan que despiertan a todos los vecinos, pero da igual. Y en este que, que no hay nada tecnológico de posponer 10 minutos, es que no puedes. O lo pagas o no lo pagas, ¿no? Y, y después de este pequeño tip, ya me gustaría pasar con, con maestro José Carlos. Y lo primero de todo es, es preguntarte cómo surge esto de, de levantarnos pronto, de tener hábitos de mañana, cómo surge en nuestro grupo Imparables, porque José Carlos está en el grupo Imparables, y, y cómo surge en grupo y cómo surge para ti personalmente. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo empieza todo esto? Pues mira, Alfonso, eh, me gusta que hayas mencionado este libro porque efectivamente el club de las cinco de la mañana eh, fue una catapulta, no, eh, fue una palanca para, para poner en marcha esto mmm, con una forma también muy teórica y de la cual aprendimos mucho, pero si recuerdas bien, ya veníamos aplicándolo con, con anterioridad. Sí. ¿eh? Eh, de hecho, conforme eh, íbamos leyendo el libro, a mí me da incluso vértigo decir bueno, es que esto ya lo estábamos haciendo y nos estábamos sintiendo así. ¿no? Pero bueno, efectivamente todo esto mmm, ¿cómo surge? Pues surge de que mmm, nos levantamos tarde, nos levantamos con estrés, rápidos, para movernos rápido, para llegar a nuestro trabajo, hacer nuestro trabajo, el cual nunca se va a acabar. Si quisiéramos echarle más de 24 horas al día, si se pudiera, lo haríamos. Y entonces, un poquito ese vacío, esas expectativas que había dentro de esto, era lo que nosotros tratábamos de cubrir con un hábito de, de esta categoría que yo creo que nos ha cambiado un poquito la, el, el paradigma o la perspectiva sobre cómo empezar un día, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese momento vamos a situarnos a nosotros como el eje. Vamos a ser lo primero, porque si nosotros estamos bien, pues posiblemente todo lo que hagamos detrás de eso estará también bien con nosotros. Muy interesante, ¿no? Además yo recuerdo que, que antes de este libro, leímos otro libro a la vez, antes que era Cómo atraer el dinero, de Lain, Lain García Calvo. Y entonces en este empezamos haciendo un pequeño reto que era 33 días saliendo a hacer ejercicio, ¿te acuerdas? Brutal. Y además hicimos una cosa que fue súper interesante que propuse yo. <risa> que vaya lío, me meto yo también, ¿eh? Que es, somos tres imparables, 33 días saliendo a correr todos los días, incluyendo fines de semana, si no me equivoco. Así fue. Y el punto es que propuse bueno chicos, aquí hemos venido a jugar, ¿no? ¿Qué os parece que si uno falla los tres empezamos de cero. Bueno, yo la verdad es que tuvimos que empezar alguna vez de cero, ¿no? Más de una vez. Más de una vez, <ríe> de una sí. vez. sí, sí, sí. Pero, pero bueno, la verdad es que yo creo que fue un crecimiento personal espiritual increíble. Y entonces ya el segundo reto que nos planteamos, ya es, nos dimos cuenta que había que implantar hábitos de mañana, porque yo, por ejemplo, salía a correr un poco más de noche, más de tarde uh -huh. de noche, y, y luego pues leer este libro, ¿no? A la vez el del club de las, de las cinco de la mañana, ¿no? Entonces eh, ya aquí empezamos a generar una, una pequeña rutina, plantearnos, ¿no? Escribir un poco en un Excel, algo así, ahora nos comentarás, yo creo. Entonces... Eh, bueno, después de la pregunta de cómo surge, que ya lo has dicho, ¿no? El siguiente punto es eh, cómo y para qué eh, empezamos todo esto, ¿no? Y, y cómo y para qué te levantas, o sea, cómo te levantas cada mañana, qué es lo que haces exactamente, cuál es tu rutina mañana. Y antes que nada, quería sacar un poco lo que has dicho antes de ponernos en el centro, ¿no? Uh -huh. Que esto tiene que ver un poco con amor propio también. Exacto. Porque a veces se nos olvida, intentamos dar mucho a los demás, y está muy bien servir y, y amar, que amar es dar, ¿no? La diferencia entre querer y amar, te quiero para mí te amo, te doy, ¿no? Uh -huh. Pero en esta parte de amar, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Primero tenemos que estar en paz y yo creo que es la base de todo esto, ¿no? Aprender a estar en paz, aprender a amarnos y para eso es ponernos nosotros en el centro. Porque cuánto tiempo dedicamos a trabajar? Pff, infinitas horas y si es para otro o si es para ti, casi, ¿no? Pero la que nos dejen, la que nos dejen. Más. Pero ¿cuántas horas te dedicas tú a ti mismo? porque quizás levantarte pronto es dedicarte horas a ti mismo. ¿no? Efectivamente, y es que además eh, sentíamos que éramos egoístas pensando que nosotros debíamos estar en el centro, pero es esa creencia limitante que hemos destruido y que cuando pensamos en ella nos emocionamos y cuando la contamos también a, las a, a otras personas también se entusiasma con ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ese, ese era el, el propósito, un poquito cubrir, cubrir, ese estrés, esa ansiedad, ese vacío un poquito de, oye, ¿de verdad estoy caminando hacia donde quiero caminar? ¿O puedo también disfrutar de ese camino, pero sintiéndome bien desde el principio? ¿Verdad? Con algo tan interesante como es empezar el día, las primeras horas del día, a ti. Es decir, tú eres lo más importante, son las primeras horas del día para ti. Pero a partir de ahí ocurre la magia y es que todo empieza a ir mejor. Desde que... En, en, en el negocio, en tu trabajo, si eres emprendedor o si no lo eres, da igual el clima es mejor, hay más probabilidades de éxito en, en las oportunidades y hasta empiezas a encontrar aparcamiento en la puerta de los sitios a los que vas. De verdad, así literal. Me está ocurriendo nos está ocurriendo. Eh, bueno, antes que has mencionado la anécdota, recuerda también que me pareció brutal que fuera así, es decir, si uno fallaba todos nos uníamos en uno y decíamos, no, no, mañana empezamos de cero, sí o sí. sí y sí. además lo, du lo duplicamos de veintipico de, de días que llevábamos de seguidos, sí. al final creo que hicimos 60 y pico largos, sí, ¿no? Sí, claro. Pero claro. al final se trataba de implantar ese hábito, ¿verdad? Y es para toda la vida, con lo cual ya hubo un momento en el que dejamos de contar los días, ¿no? Claro. Ahora, eh, efectivamente, tuvimos que, al, al, al no solamente emplear tiempo para hacer el deporte, sino también cuerpo, mente, y espíritu, que es un poquito lo que estamos trabajando. Tú eres uno de mis maestros o el principal maestro en esto. Y si tienes que comentar algo, lo comentarás tú en todo caso. Pero, eh, pues, aplicar por ejemplo, emplear ese tiempo para lectura, para ese crecimiento, para ese desarrollo o esa meditación. ¿no? Yo, por lo menos, en eh, mi rutina me levanto a las 6 de la mañana, a las 6 y cuarto empiezo a hacer ejercicio, a las 6 y media recibo una llamada. Recibo una llamada cada mañana de Alfonso y de David, eh, que juntos pues, formamos este grupo de imparables, que es para nosotros y para inspirarnos principalmente a nosotros, aunque ya estamos inspirando a otras personas a animarse a hacer algo parecido. Interrumpo el ejercicio, charlamos, nos damos los buenos días, somos agradecidos a continuación, a la media horita, en mi caso estoy separándolo en bloques de, de 30 minutos, empiezo a meditar, a pensar en mí, a estar presente, a no correr, vamos a, a parar los pies y a disfrutar de ese momento. Y luego también, a través de la lectura, como es en el libro de Club de las 5 de la mañana y muchos otros libros que hemos leído y que vamos a seguir leyendo, pero como tú bien dices, también se puede escribir o puedes pintar, puedes dibujar. Al final, es dedicarte ese tiempo a, a sentirte bien. ¿no? Al final, muchas veces, eh, cuando cuando cojo el coche para, para salir al trabajo, eh, pues escucho música de, de piano, música clásica, pero es que yo creo que si no la pusiera, también la oiría, porque sales con una paz mental que a partir de ahí, pues bueno. Nosotros le hemos puesto el nombre de imparables, pero se puede poner cualquier otro, ¿no? y, y muy importante también, eh, al final de mi rutina, eh, que bueno, tú también lo haces en, en parte, o, o, o de alguna forma, yo también cabe destacar que estoy hablando de nuestra experiencia, de mi experiencia. Todo esto, pues quien quiera aplicarlo deberá hacerlo en base a, a, a su agenda y a lo que considere más oportuno. ¿no? Pero, pero también, por ejemplo, que termina termina la, la rutina esta imparable y al final. Revisas tus objetivos que te has marcado para el día, para la semana, para el año y a partir de ahí también y con esa paz mental y con esa preparación, a partir del día podrás decir que no a tareas que te están alejando de esos eh, objetivos y que sí a los que te acerquen. ¿no? Bueno, pues al final esto es un poquito lo que ocurre. Qué bueno que pues, claro Además, una cosa súper interesante es que en el justo en el, el último episodio de, este, de esta sección fue sobre aprender a decir que no. Súper interesante, ¿no? En todo mi caso, claro. mi, mi rutina es muy parecida. Yo me despierto, bueno, a las seis y media, ahora me estoy despertando a las seis, yo me despierto, me siento en la cama y digo gracias vida, gracias universo. Y qué causalidad, pero yo no creo las casualidades, creo las causalidades que habitualmente, a decir todos los días, como recibo, un escalofrío por por todo el cuerpo y la verdad es que me gusta mucho el, el, mundo, el mundo espiritual, ¿no? Y entonces, una vez que hago, lo que hago es, eh, bueno, pues voy a hacer ejercicio. Yo lo que alterno es un día salgo a correr, otro día voy a dar un paseo, un paseo y ya está. Uh -huh. Y otro día hago flexiones de abdominales en casa. Después medito, medito 20 minutos, hago meditación anapana, que es atención a la respiración. Cuando viene un pensamiento, lo doy gracias, lo aparto, y sigo focalizándome en un poco cómo entra el aire más frío y solo un poquito más cálido. Y ya está, muy sencillito, ¿no? Y luego, por último, lo que hago es otros 20 minutos de leer. Ahora mismo pues, estoy leyendo un libro que se llama El Camino del Artista y Julia Cameron para un poco desbloquear mi creatividad. Muy interesante, ¿no? Pero una de las cosas que más me inspiró José Carlos y me gustaría compartir con la cámara es que, eh, bueno, José Carlos me inspiró a crear un Excel poniendo de hora a hora qué es lo que haces en cada mañana y en la pantalla de bloqueo, que la voy a poner por aquí, vale para la cámara en YouTube, eh, tenemos de qué minuto a qué minuto exacto Exacto, hacemos cada cosa. Yo tengo aquí el de cuando me despertaba a las 6 y media. 6 y media, despertar y gracias. 6.30, 6.35, vestirme. Porque claro, antes salía a correr me tengo que poner el chándal, ¿sí o no? Sí. 6.35, y... <risa> no, no, claro. 6.35, 7, ejercicio. 7, 75, ducha. Porque claro, no hemos dicho que nos duchamos, pero es que vaya sorpresa, nos duchamos por la mañana, ¿no? Después de hacer ejercicio. 7 y 7 y 10, vestirme. Eh, 7 y 10, 7 25, eh meditar, entonces es un poco como tenemos hasta el desayuno exactamente a qué minuto a qué minuto lo hacemos y una de las cosas que más me he dado cuenta es que cuando no hago esta rutina mañana por lo que sea, porque también mm, tenemos que aprender a mm, aceptar y a perdonarnos. Total. Que no pasa nada si un día nos quedamos dormidos. ¿Qué pasa si un día, si tal? De ahí la clave es que nos llamemos todas las mañanas. O sea, Totalmente. vaya cara y voz de dormidos todas las mañanas despertándonos. <risa> es muy divertido. Buenos días, buenos días. ¿no? <risa> que además hacemos la locura de, joder, si es que toda la sociedad quiere que, que, que llegue el viernes. ¿Y por qué? O sea, preferimos cinco días asqueados para vivir dos días y si no lo hacemos al revés. Recuerdo que este viernes nos llamamos y dijimos, joder, qué putada, ya es viernes, ¿eh? Qué ganas de que llegue el lunes. Y es un poco esta manera de... De, joder, de romper con esas creencias ¿no? Y, y hostia, ¿por, ¿por qué nuestro fin de semana empieza el viernes y no nuestro fin de semana empieza el lunes? ¿no? Empezar el lunes a hacer cosas que nos gustan y entre ellos dedicarnos tiempo a hacer un poquito de ejercicio, sentirnos bien, a meditar estar en paz, a leer lo que nos gusta ¿no? Entonces, desde ese punto, desde aprender a perdonarnos también y a aceptar me he dado cuenta que mi vida y mi día es infinitamente mejor infinitamente mejor desde que hago una rutina de mañana. Totalmente al final, eso que dices de los minutos, pues para que nos pueda escuchar dirá, bueno, estos están locos definitivamente locos, sí, sí. porque ya les hemos visto en Instagram y ahora nos cuentan esto, entonces ya blanco y en botella. Bueno, al final hay cierta flexibilidad, como tú bien dices, la aceptación forma parte de nuestro estilo de vida. Los lunes son lunes, los viernes son viernes, pero al final todos los días es vida, todos los días hay que disfrutar, todos los días hay que estar en paz con uno mismo. Y nos hemos dejado una cosa muy importante y que la has mencionado antes, y me gustaría destacarla. La tecnología, por favor, que no forme parte de estas mañanas, porque la tecnología, eh, aún con mucha responsabilidad, nos está acercando a lo que nos queríamos alejar, que es el estrés, eh, las demás personas, las interacciones, el momento de estar con nosotros, la tecnología es muy importante, yo el modo avión lo quito al final de mi rutina y, y bueno, pues eh, lo que todavía no he hecho ha sido comprar el, el reloj analógico. Yo, y tampoco lo tengo pendiente, pero sí que he hecho, con respecto al analógico, es, me he eliminado WhatsApp me he eliminado WhatsApp de estas locuras que ahora la gente me llama Alfonso te he escrito un WhatsApp y yo pues me parece estupendamente bien pero yo no tengo WhatsApp entonces si quieres por SMS que la gente le suena a, a un poco mensajes eh, de señales de humo ¿no? un poco uh -huh. pero no me da igual un mail o me llamas que es que joder al fin y al cabo es mucho más humano me encanta escuchar a otra persona ¿no? y entonces mira vale esto, esto son cosas del directo pero una de las cosas que me gustaría terminar y yo creo que este es un aviso yo creo que todo ocurre para algo no entonces el universo a través de esto me está diciendo que eh, es momento de terminar el episodio uh -huh. y me gustaría terminar dando las gracias a José Carlos por un poco lo que me ha enseñado en esta vida, por inspirarme, porque es el primero que creó este Excel, pues es el primero que ha adelantado a despertarse antes y nos inspira con el ejemplo. Me gustaría terminar con una frase que dice así. Dice, los líderes más importantes fueron líderes que trabajaron al servicio de los demás. Cuanto menos os centréis en vosotros mismos y más focalicéis vuestra obsesión por mejorar la vida de los demás, más aumentará vuestra identidad como auténticos constructores de imperios. ¿A qué quiero decir? Que cuando llega un momento en el que te despiertas pronto, y te cuidas, y tú estás en paz, cuando ya tú estás bien, olvida de ti, y empieza a servir a los demás. Y estas secciones de emprendimiento, y es socialpreneurs. Me dices Alfonso, pero tú no hablas de emprendimiento, hablas de hábitos, hablas de desarrollo personal. Pero es que si un emprendedor, si una persona no está bien consigo misma, no va a poder aportar a los demás. Pero una vez que tú estás bien, una vez que incorporas estos hábitos, céntrate en cómo tu empresa, cómo tu proyecto, cómo tu día a día,